Muy pero muy buenas, hoy vamos a ver cómo ingresar a forms de Microsoft y las partes de él Muy bien, lo primero es ingresar a nuestra cuenta del correo MAP. Muy bien, ingresamos a la sesión como ya comúnmente y normalmente lo hacen eh, ustedes Luego nos vamos a dirigir a los puntitos de la esquina superior izquierda tocamos ahí y vamos a buscar el que dice Forms si por cosas no le salen estas aplicaciones debemos ir a Office 365 y en Office 365 nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos y eh, pues ahí tenemos también el Forms de Microsoft o todas las aplicaciones para ver todas si nos salen en esta primer lista muy bien, tocamos Forms y en Forms Vamos a ver eh, esto en dos partes específicamente. Lo primero es que puedan ver, por favor, eh, que siempre mantenemos una barra superior. ¿ok? Esta barra de acá arriba siempre la mantenemos en todas las eh, herramientas que hemos venido viendo, donde encontramos pues, los puntitos para poder ir a otras aplicaciones, eh, es el, el nombre o el programa en el que estamos, Forms, eh, tenemos también nuestro usuario donde podemos cerrar y también una ayuda. Luego de eso, tenemos una eh, siguiente barra. Vamos a, a, a ponerle como la segunda opción. No es una barra completa, pero, pero está nuestra información ahí. tenemos diferentes informaciones. Primero, eh, tenemos la opción de mis formularios, los formularios que yo he creado. Luego, algunos que se tengan compartidos conmigo. Y ahora tenemos también eh, eh, formularios por grupos. Entonces, aquí tenemos formularios que se hayan creado en los grupos de eh, Teams. Y también, voy a regresar a mis formularios, tenemos la posibilidad de buscar, cuando vayamos creando, pues vamos a ir teniendo muchísimos. Entonces, podemos buscar por nombre. Yo quiero buscar un registro de estudiantes de Teams, que tenía por ahí hecho ya, para eh, duplicarlo y hacer eh, información más rápida. Luego tenemos eh, botones, dos botones, que en específico son estos dos, nuevos formularios y nuevos cuestionarios. Los formularios pues va a ser para obtener información y eh, tipo encuestas, tipo datos y los cuestionarios son para hacer quizzes o exámenes. Luego de ello tenemos esta parte central eh, que se va a llenar con todos los datos que nosotros tengamos, eh, con todos los formularios o cuestionarios. Eso va a, en algún momento a ser muy grande y algo que no quiero dejar de lado que a veces se nota poco es en esta esquinita un basurerito que se ve ahí, que es eh, formularios borrados, si eh, vamos a poder encontrarlos ahí, por aquello de que haya cometido un error al eliminarlo y eh, necesite recuperarlo a él. Eso sería todo por esta primera sesión y nos vemos en la siguiente.